Hola a toda la comunidad de KHM, mi nombre es Nelson Carrasquel y vengo con un segundo video para hacerles una demostración de lo que podemos hacer con el lenguaje Python. El proyecto que he estado trabajando últimamente es, eh, lo denominé PIDW, es un proyecto enfocado a en la ingeniería química y más que todo a la teoría de control. Ahora vamos a hablar un poco de lo que es el esquema general del, del PIDW. Se trata de un control PID eh, con una interfaz web. Eh, para esto para la demostración disponemos de lo siguiente tenemos una simulación dinámica escrita en LabVIEW que ya se disponía que se trata de un reactor mezclado completa que posee conectividad con un protocolo de comunicación llamado Modbus uno muy utilizado en la industria química, en la industria de los procesos este, tenemos un programa es un servidor Modbus este fue programado en Python pero compilado con Py2x para correr en Windows tiene, trabaja con el protocolo TCP/IP y, y usa el puerto 502. Tenemos un control PIDW que es la programación neta del PIDW, está hecho en Python. Se trata de un control PID con conectividad con cliente Modbus y una interfaz hombre-máquina web para monitoreo y ajuste del control. Eh, para este se utilizó el framework Borel.py. Ahora, la simulación se trata de un reactor exotérmico donde se monitoriza la temperatura de reacción se manipula a través de un medio de calentamiento como una resistencia eh, esta programa en la view conectividad con el servidor las variables involucradas eh, eh, que, se, que se transferirán a través de este puente, de este servidor Modbus son la temperatura del reactor, el punto de ajuste o set point que es el valor que queremos que esté en la temperatura del reactor y la potencia del medio de calentamiento este es el aspecto que tiene la, la simulación en la view tenemos aquí un gráfico donde se monitoriza tanto el set point como la variable a controlar unos parámetros iniciales la concentración del, re del reactante el producto, el set point inicial y la temperatura del reactor del medio de calentamiento y de los productos de salida Okay. El PIDW, que significa PID más web, es un lazo de control PID con una interfaz desarrollada en Python con capacidad de conectividad a protocolos TCP y IP. Por los momentos, para esta demostración, solamente utilizaremos el protocolo Modbus. Eh, la interfaz web tiene una serie de utilitarios en Javascript para la visualización de los datos. Ya veremos más adelante cuáles son estos utilitarios. Eh, se tratan de JS Gauch y FLOT. Para visualizar cómo es el comportamiento del valor a través del tiempo, eh, el algoritmo PID genérico es extraído de la Wikipedia del propio eh, Teoría de Control del PID. Eh, todos estos procesos, el algoritmo PID, la conectividad y el framework Bottle.py eh, corren en paralelo con un mismo programa a través de un módulo o librería que se llama Threading. El servidor Modbus desarrollado completamente en python eh, usando la librería padmodbus y en este link podemos extraer el ejemplo el cual se utilizó para este servidor que luego fue compilado con py2x una librería que te permite traducir un código python a ejecutable en windows Ok, vamos a la simulación cuando yo corro la simulación vemos que el servidor empieza a transferir los datos entre la simulación y el, y el servidor okay. aquí tenemos la temperatura del reactor en 25 junto con su setpoint que comienza ya en un estado estable completamente controlado ahora vamos a nuestro programa PIDW y lo vamos a ejecutar copiamos la dirección y nos vamos a nuestro navegador y vamos a ingresar la dirección. Aquí observamos la interfaz hombre-máquina que disponemos para este control PID. Tenemos la variable de proceso, el setpoint la variable manipulada. Y aquí abajo vemos una gráfica de los cien últimos valores de la temperatura del reactor, que es nuestra variable a controlar. Tenemos unos campos para la modificación de los parámetros de ajuste del PID y del setpoint. Vamos a manipular un poco esto. Vamos a cambiar la temperatura del reactor a 32. el setpoint, vemos que el medio de calentamiento empieza a aumentar como respuesta del control para aumentar la temperatura y vemos como la variable de proceso con el tiempo se va a ir ajustando a nuestro valor de setpoint y ya está tratando de lograr la estabilización, aquí vemos la gráfica y ya logramos ajustarlo eh, la respuesta del control PID este, para este proceso y con estos parámetros de ajuste se logra bastante rápido aunque para valores más alejados eh, se genera un, son unos sobre valores que pueden ser este, modificados a través de un control por rampa eh, algo que también estoy trabajando pero lo demostraré luego en otro video vamos a probar otros valores como por ejemplo 18 problemita con la actualización del vemos cómo baja la variable manipulada para tratar de que la variable de proceso alcance el set point. aquí bajo más de lo normal pero la respuesta del control es aumentar la, la variable manipulada de nuevo hasta que la variable de proceso logre el valor del set point. luego de un momento logramos ver la estabilización el propósito de este proyecto es utilizar las herramientas de código abierto como python y los, el hardware que también es de código abierto como las tarjetas de linux que existe hoy en día para tratar de aplicarlo a procesos en la vida real pero antes tenemos que pasar por una serie de simulaciones en la computadora para verificar que es algo aplicable ok, vamos a cerrar nuestra interfaz y vamos a detener los demás procesos cerramos, dejamos de correr la simulación y cancelamos el servidor eh, espero que hayan tenido se hayan entretenido con esta demostración de lo que puede lograr python y muchísimas gracias